Sí, mi nombre es Sofía Acosta Sánchez, vengo de la delegación de Tlalpan y pertenezco al grupo del Desalojo Forzado de Zorro Solidaridad y estamos luchando eh, para recuperar nuestros espacios ¿sí? que nos en, por parte del gobierno, que fue el desalojo, nos dejaron sin casa Violentaron todos nuestros derechos y en este momento esa es, esa es la lucha, lograr que el gobierno voltee sus ojos hacia nosotros para eh, que hagan proyectos de vivienda justamente para las familias más vulnerables. La mayoría son las mujeres, son las más afectadas, son las, la, las protectoras de, de sus familias, son las mujeres las que trabajan más, ¿sí? son las mujeres las que están saliendo a luchar por vivir dignamente, son las mujeres las que quieren un mejor futuro para sus hijos, son las mujeres las que, las que luchan por salir adelante. Son las mujeres las que están luchando por cambiar su estilo de vida. Son las mujeres las que están luchando por el derecho a una, a una vida digna. Somos atacadas en el sentido de que por ser mujeres no tenemos derecho a nada. Que por ser mujeres debemos de cerrar la boca. De que por ser mujeres no debemos escuchar. De que por ser mujeres no debemos mirar a nadie. Pero no nada más quiero eh, invitar a las mujeres, yo quiero que las mujeres también inviten a sus esposos, que sean parte de nuestra vida, que convivan junto a nosotras, que luchen junto a nosotras. También necesitamos su fuerza y yo creo que si unidos, hombres y mujeres, vamos a hacer el cambio.